Le está robando camarilla. ¿eh? Dice que podemos encontrar aproximadamente 225 reptiles. Sí, hay serpientes en Te, quieres, ¿es? ¿Te, te, des, ¿Te ¿Te, te, te... ¿Te... No? ¿Te Mi abuelita tiene un jardín y tiene, pero atrás, y tiene yes, wrote, ¿te ¿Te es girasoles. São... girasoles? ¡Qué bueno! Girasoles, sabios. Mi mamá tiene una Algunas de esas características es que ellos tienen pelo, tienen huesos, eh, tienen sangre caliente y también hacen este, por medio del vientre de su madre. Las ardillas, conejos, ¿Con ¿Con ¿Ah? y más que también son amigos. ¿Ustedes ven un animal que, cómo saben que se muere? Por, por las alas. La, la alas. Pico. pico. Ajá. Huela. ¿Cómo, cómo se reproduce? Por El, huevos. Por huevos. Se le de gusanos. Ya. Yeah. Yeah. <risa> <risa> It's <laughs>